el entramado que existe, porque la concesión de Calf se prorrogó, se, se votó por 20 años. ¿El que era presidente se llamaba? Eh, Siaponi. no era ¿No es parte del MPN? Sí, pero se fue, estaba ahí. ahí. O sea, te, que, quiero decir que, digamos, no es que es un opositor político, ¿no? Lo que te quiero decir es que un hecho doméstico de, que le ocurrió sí. a, este, a, esta, a esta persona eh, derivó en que eh, hace poco tiempo se votó la concesión de Calf. Nosotros presentamos eso a una editoría porque ahora se estableció un esquema de tarifas donde se incorporaron varios impuestos, finalmente la, la, la boleta de luz es una gran caja registradora porque te cobran un conjunto de impuestos municipales, tasa de inspección municipal, eh, utilización del espacio público, eh, la tasa de inspección de seguridad y higiene, es decir, vos te cobran la luz y te cobran como cinco impuestos más, eh, la tasa de, de capitalización eh, y por lo tanto eh, el vecino termina pagando... Eh, a través de la boleta del Un Conjunto de Impuestos eh, que prácticamente promedio es mil pesos por mes en la ciudad eh, esta boleta y es un gran agujero negro. Por eso te señalaba lo de recién. Nunca se mencionó la deuda de Calf y resulta que por un Twitter nos enteramos según el propio MPN que la deuda de Calf asciende a más de 300 millones de pesos. Entonces...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 Vos pagás lo de energía un determinado monto y luego, en la boleta de luz, pagás un, casi seis impuestos. Tasa de inspección municipal, utilización del espacio público, la de inspección seguridad higiene, la tasa de capitalización y así un conjunto de impuestos. Sí, es, es como una mirada este, muy, muy menemista, ¿no? Eh, bombardearlas por dentro para después pedir una privatización, ¿no? O sea, destruirla a las empresas y decir, ¿ven, ven que no sirve... Eh, ¿Manos privadas sería más eficiente y después se terminan quedando ellos con la...? Todos, todos, todos los servicios de la ciudad, si lo vemos, están todos privatizados. Eh, por y, ejemplo, el, eh, la... Recolección de la basuras, basura. estacionamiento medido, eh, la, terminal de, la, la terminal de transporte, eh, bueno, el, eh, servi colectivo. el servicio de colectivo, eh, la recolección de basura, creo que lo dije, bueno, prácticamente el conjunto de los servicios públicos está privatizado, justamente se trabajó con este esquema, eh, y bueno, tenemos esta, esta situación de que la, está, tenés un presupuesto municipal a merced de esto. Eh, eh, César, mira nos queda poquito, sí. ¿te quedaba algún tema? No, básicamente que si toda esta descripción de la ciudad, nosotros lo que buscamos en, en el Consejo y justamente en nuestro planteo de por qué estamos ahí, es eh, colaborar, aportar, hacer... ...hacer un gran organizador de reclamos colectivos... ...nosotros queremos que nuestro lugar en el Consejo... ...sea un aporte a esa organización colectiva... ...que necesitamos para darle un curso... ...a los a los reclamos populares de servicio, de vivienda... Eh, ...y digamos del derecho a vivir en la ciudad, ¿no? Eh, quería cerrar con eso, un poco contame... De, ...de esta elección que tuvieron, que fue muy buena... ...incluso a nivel nacional... ...y hay una miradita sobre el, el laburo que, que hacen con el, con el pueblo... ...porque eso también, ¿no? ...es una, como una caja de resonancia... Van, van de la mano de, de lo que pasa en la calle y lo que pasa dentro del Consejo. Bueno, en primer lugar creo que el, el frente de izquierda eh, consolida eh, un espacio, ratifica un espacio. De una izquierda, eh, esto me parece importante, que pelea todos los días, que está en la calle todo el tiempo, que está en todos los reclamos populares, eh, que no se calla la boca, ¿viste? que enfrenta a los poderosos y por lo tanto es un reconocimiento a este aspecto, ¿no? me parece que tiene un aspecto de reconocimiento el voto que hemos desarrollado. Y luego la, la, la, me parece lo más importante la perspectiva que se nos abre, porque estamos en un cuadro muy agudo donde el país eh, marcha a una etapa de fuerte ajuste que se va a profundizar con este pacto con el FMI, la situación va a estar súper jodida, la situación inflacionaria es impresionante, eh, ya prácticamente en dos, meses de los, en dos meses de estos primeros años vamos a tener casi un 7% de inflación lo cual es un dato descomunal y por lo tanto eh, es una etapa excepcional me parece para la intervención de los trabajadores y este eh, trabajo digamos que se ha desarrollado territorialmente con el polo y no solo el polo porque somos un conjunto de organizaciones creo que se ha proyectado también porque hemos puesto de manifiesto que en la ciudad eh, eh, discúlpame que te lo diga así es, es impresionante eh, muchos eh, los comedores y los merenderos como afloran en la ciudad, eh, comedores eh, nocturnos que están surgiendo porque no alcanza para comer, hemos puesto toda esta necesidad, eh, la tarjeta. Comedores nocturnos. Digamos, sí, sí, antes, empieza o sea, a surgir, esto. O sea, este el merendero. Exacto. Y después ya es el comedor y ahora es nocturno. Es eh, claro. Por ejemplo, la tarjeta. ¿A dónde aparecieron? Y en diferentes barrios se empiezan a revisar vecinos que empiezan a hacer comida de noche y empiezan a entregar porque la situación para, para comer no da más, porque tenés que elegir o.. O haces un almuerzo o cená porque claro. tenés 1.500 mango para comer. Y la cosa no da. Entonces hemos puesto de manifiesto toda esta situación en la ciudad. La situación alimentaria que no se habla. Y vos tenés en la ciudad una, una tarjeta que se llama Comer en Casa. ¿Sabés de cuánto por mes es? 140 pesos. Claro. Por, so, por loco, mes. Por mes, 140 pesos. Un alfajor. ¿eh? Eh, un alfajor. No comprar 20 gramos de carne picada. No existe. Entonces el, el tema del trabajo genuino, la obra pública. Y creo que ha sido un tema muy fuerte que se ha logrado instalar, que es la asociación entre la capacidad de trabajo que existe en las organizaciones con compañeras y compañeros que tienen formación, que quieren trabajar, con la necesidad de servicios públicos y la necesidad de la urbanización de los barrios. Entonces creo que esa asociación entre eh, la necesidad de la obra pública, del trabajo, con las personas que están desocupadas, con las personas que viven en los barrios, y qué mejor, que eso es lo que hemos planteado siempre que los propios vecinos urbanicen su barrio eh, eso me parece un dato muy importante, sin embargo está esta orientación de favorecer a la especulación mobiliaria en la ciudad, pero bueno somos optimistas también ¿no? Eh, de que un curso de lucha eh, nos podamos, bueno, desenvolver aspectos positivos de estos reclamos eh, ¿Quiénes te acompañan en la banca? ¿Y la rotación para, para ubicar. Mirá, bueno, muy importante lo que señalás Pablo es una banca colectiva como consecuencia de una reforma, viste, en la ciudad, este, la banca que, que se conquistó, bueno, se fue en pleno, pero está la compañía Cof, que es de salud, eh, y después rotamos con compañeros de, de, de los otros partidos, con aspectos, o con perfiles ambientales, de, bueno, barriales, de la juventud. Ustedes están eh, hasta...